¿Cómo es el flujo cuando estás embarazada de pocos días? El flujo vaginal es una parte normal del sistema reproductivo femenino. Durante el embarazo, el flujo vaginal puede experimentar cambios que son normales y esperados. En los primeros días de embarazo, puede haber ciertos cambios en el flujo vaginal que son una señal de que la mujer está embarazada. En este video, exploraremos cómo es el flujo cuando estás embarazada de pocos días y qué cambios se pueden esperar en el flujo vaginal durante el embarazo. ¿Qué es el flujo vaginal y por qué es importante? El flujo vaginal es una secreción de líquido que proviene del cuello uterino y de las paredes de la vagina. El flujo vaginal es normal y se produce en todas las mujeres, independientemente de su edad o estado de salud. El flujo vaginal ayuda a mantener la vagina limpia y lubricada, lo que es importante para la salud sexual y reproductiva. El flujo vaginal normal suele ser claro o blanco y no tiene un olor fuerte. El flujo vaginal también puede cambiar en consistencia y cantidad en diferentes momentos del ciclo menstrual, lo que es normal. ¿Cómo es el flujo vaginal en los primeros días de embarazo? Cuando una mujer queda embarazada, pueden producirse algunos cambios en el flujo vaginal. En los primeros días de embarazo, puede haber un aumento en la cantidad de flujo vaginal, y la consistencia puede ser más gruesa y pegajosa de lo normal. Este aumento en la cantidad de flujo vaginal es normal y se debe a los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo. Otro cambio que puede ocurrir en el flujo vaginal en los primeros días de embarazo es que puede tener un color rosa o marrón claro. Esto se debe a la implantación del óvulo fertilizado en el revestimiento del útero, lo que puede causar una pequeña cantidad de sangrado. Este sangrado se conoce como sangrado de implantación y puede durar uno o dos días. Es importante tener en cuenta que no todas las mujeres experimentan sangrado de implantación y que el color y la cantidad pueden variar. Si una mujer experimenta sangrado vaginal que es más intenso o dura más de unos pocos días, debe comunicarse con su médico de inmediato. ¿Qué otros cambios en el flujo vaginal pueden ocurrir durante el embarazo? Después de los primeros días de embarazo, el flujo vaginal puede seguir cambiando a medida que progresa el embarazo. A medida que el cuerpo se prepara para el parto el flujo vaginal puede aumentar en cantidad y ser más grueso y pegajoso. También puede ser más blanco o amarillo claro y tener un olor más fuerte. Es importante tener en cuenta que, si bien ciertos cambios en el flujo vaginal son normales durante el embarazo, otros cambios pueden ser un signo de infección o complicación. Si una mujer experimenta un flujo vaginal que es de color verde o amarillo oscuro, tiene un olor fuerte y desagradable, o experimenta picazón o ardor, Puede ser una señal de una infección vaginal y debe consultar a su médico. ¿Cómo se puede mantener el flujo vaginal saludable durante el embarazo? Ahora, veamos algunos consejos para mantener un flujo vaginal saludable durante el embarazo. 1. Usa ropa interior de algodón. La ropa interior de algodón permite que la piel respire y evita la acumulación de humedad, lo que puede llevar a infecciones. 2. Mantén la zona vaginal limpia y seca. Lávate con agua y jabón suave, y seca bien la zona vaginal después de bañarte o nadar. 3. Evita duchas vaginales. Las duchas vaginales pueden alterar el equilibrio natural de la flora vaginal y aumentar el riesgo de infecciones. 4. Usa protección durante las relaciones sexuales. El uso de preservativos puede ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual y reducir el riesgo de infecciones vaginales. ¿Cuándo debes consultar con un profesional de la salud? Si experimentas cambios en el flujo vaginal, como olor desagradable, coloración o picazón, debes consultar con un profesional de la salud. También es importante mencionar cualquier dolor abdominal o molestia durante el embarazo, ya que pueden ser síntomas de una infección. Finalmente, mantener un flujo vaginal saludable durante el embarazo es importante para evitar complicaciones y asegurar la salud de la madre y el bebé. Siguiendo estos consejos sencillos, puedes mantener tu zona vaginal saludable y prevenir infecciones. Recuerda siempre consultar con un profesional de la salud si experimentas cambios en el flujo vaginal o cualquier otra molestia durante el embarazo. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos verte en nuestro próximo video.